Antes de empezar el video te quiero mostrar mi nueva casa Que yo mismo hice Mentira, en esa casa había un tutorial Bueno, tú callate, depende. Hoy oh, me voy a descargar mods para derrotar a Herobrine ¿Qué por qué? Porque yo creí que con una simple armadura de netherite como que, como que no sería suficiente Y ya dicho todo esto, vamos a empezar ¡Wua! Muy bien, acá tenemos el fun items Que pues sí, acá dice... Bueno, no sé dónde lo dice Añade espadas y armaduras, lo cual me sirve Un celes sword, muy bien, conoce su nombre, lo dice son Es una espada inútil Lo acabo de traducir Espadas inútiles. Así que lo voy a descargar. ¿Por qué? Porque tiene espadas. Dimos que porque pena. Apples plus, ok. Este mod trae manzanas y.. y.. y manzanas y.. Manzanas. Y un libro. De manzanas. Y bien, como yo me estaba cansando de buscar, decidí preguntarle a mis amigos qué mods más podía poner. Muy bien, empecemos por Ramón. Oye. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué modo me recomiendo usar para matar a hero Ah, ok, me va a pasar listo, perfecto Ahora si no lo tengo que buscar ver, ¡No! Mentira, ah bueno, bueno No le voy a instalar el paso oh, Perfecto, me mando un modo de TNT, ¿cómo? ¿Cómo pudo olvidarme decirle que, que, el, que los mods son para el 1.16.5? Y ya, no, espera. Enderito mod, no sé qué sea, pero vamos con el siguiente. ¡Ping! ¡And! Oye, ¿qué mod me recomiendas usar para matar a Herobrine? Y en lo que responde vamos con Adriel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué mod me recomiendas usar para matar a Herobrine? Ok, ya me respondió Adonis. Y... Ok, y no sé yo no conocía ese mod Ok, Adriel ya me respondió y dijo Un mod de dragones, ok, no sé cuál Pero yo voy a escalar el que esté más chido Y listo, ya estamos acá en Minecraft para probar los mods No pregunta, por qué tengo prisa mina? No pregunte por qué tengo prisa mi Okay, no mi... Ok, primero vamos a empezar con mis mods ¿Por qué? Porque quiero El primer mo... el primero es full mod Pues aquí puedes ver que hay un ching De espadas Quita la el... 70 Hombre Estoy seguro que esto me servirá para derrotar a hero Ok, también puse un Less Sword que posiblemente estas no porque ya vi el daño de estas, así que no sé por qué lo puse. Ok. okay y también trae armaduras y la y media. Siguiente. Ok, ahora dos mods que me pasaron. Pero ice and... and. And and. No sé, cómo, no sé cómo se pronuncia, pero no está ese. ¿sí? Es cosa que yo no lo encuentro así que ni modo vamos con el siguiente que okay, este me lo pasó el ramón a ver ah... uh... TNT vamos a probar algún la TNT de 5 a, a ver cuánto hace a ver a ver, a ver. no explotó casi nada a ver la de 20 está seguro que explota algo flote ya mierda uh. tampoco hizo tanto o sea tampoco no sé si quita tanto pero bueno siguiente a ver la de 100 uy, de, de esta me espero muchas cositas ah hola ven, ven ven para casa sardo, sardo, estás listo ¿Estás listo sí no? está listo está listo sardo está listo está listo siero está listo mira mira acércate acércate mira está listo hola bestia explotó un chingo otra, otra... No sé, modo. ¿eh? Sin comentarios. Muy bien, creo que ya leí todos los mods. Ahora sí, vamos a equiparnos. Uuuh. Ya estoy ultra-hiper-mega equipado como para derrotar a Hero Prime. O sea, vean esto. O sea, ¿cómo no van a saber? De hecho, estos son mis bloques de construcción hornos por el no sé, no. Así que vamos a invocar. Ok, ahora sí, nada de fallos. 3, 2, 1. ¡Vamos! Ok, se supone que ya lo invocamos, y ni... ni.. modo, lo hago por el video. ni sí, nada. No, no, no. Venga, hijo de put- uh. Pues fue bastante fácil la verdad Dios mío, matar a era, es muy fácil de lo que pienso Ya te vi, lo de mierda yo soy tan malo que no le puedo dar ni una flecha Ah, web. nada es que yo soy invencible ¡Oh! un rayo dios mi mano está. bueno sigamos viajando listo ahora vamos a viajar por el mapa a ver si lo encontramos Eh, señor, señor, señor, ¿qué le pasa señor, ¿por qué me está persiguiendo? ¿Por qué tiene los ojos blancos? Espárate. Ay, va como... A correr. Creo que ven por ahí. Creo que ven por allá. no mames. Creo que ven por allá. ¿Alleano? ¿Qué es eso? Tú mate. No, no puedo correr. Ay, me está. No. ¡Hola, la Corre, corre, corre, corre. No hubo nada. Ah, bueno, ni modo yo. No quería recurrir a esto. ¡Ah, chupa! Jajaja, ah, ja. el pende- Ay no, eh ¿Dónde mierda está? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? Ay <tose> A ver, a ver si, a ver si te salvas de mi super mega TNT de cien yeah. No, más, más, más, más, más. Mira, sí, así, así no te salvarás eh. Ni tú ni, ni tus 10.0 millones de kill Te salvarás. A huevo sobreviví. Ay. Aunque no, estoy consiguiendo pues. Dios, estoy ciego. ¡Sí! Es que yo voy sin totem, porque yo soy inmortal, como ya lo vieron O sea, literalmente puedo poner un montón de TNTs y no me muero O sea, vean, vean, vean, compruebenlo A ver, Herobrine, con esto, con esto, de, de esto no te salvas ni, ni, ni, tú, ni, tú, ni tú, ni tus animales infectados, ni animales ay. Uy, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ay huevo, ay huevo, diamante! Dios ¿Puedo romper la Bedrock? No ¿Opa. ¿Y esto qué es? Miren, miren, miren Van a comprobar la fuerza de mi armadura Me pongo en esta TNT, literalmente foto foto foto ahí está la foto eh, salgo salgo salgo de aquí salgo de aquí mira mira no tengo cubo mira no! perdí todo